Pero los años pasan Pero la vida pasa Y te llegan achaques Y te salen arrugas Yo también fui parte del futuro A mí me miraron como a la esperanza Aquellos años éramos jóvenes, éramos el futuro, y traíamos calma. Y nosotros crecíamos amando a la patria, y nosotros estudiamos para hacerla grande. Y nosotros creamos a nuevas familias. Y nosotros tuvimos penas y alegrías. Pero los años pasan. Pero la vida pasa. Y te llegan achaques. Y te salen arrugas. Y después de toda una vida de lucha, ahora vienen a decirte que no era eso la vida. Que somos patriarcado, por amor a la familia. Que somos anticuados y si pueden, te humillan. Y nos comen los cocos de nuevas juventudes. Y les meten ideas que son irracionales. Pero seres de un sexo pueden crear más vida, que crear más familias ya son perdidas, pero los años pasan, pero la vida pasa y te llegan a chaques y te salen arrugas. Los años pasan, pero la vida pasa y te llegan achaques y te salen arrugas.